Exclusiva, Vanessa Romero será Geo en trabajo temporal. La actriz de la que se avecina se meterá en la piel de un miembro del Geo de la Policía Nacional. Tal y como ha podido saber el televisero en exclusiva, Vanessa Romero se convertirá en miembro del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, popularmente conocido como Geo, en la próxima temporada de trabajo temporal. En esta nueva entrega del formato que ya ha sido grabada, Vanessa Romero pasó 24 horas con los GEO, participando activamente en todas las actividades de este cuerpo de élite especializado en operaciones de alto riesgo. En el programa producido por Backstage para TVE, la actriz de la que se avecina revolucionó a esta unidad policial, de hecho sus compañeros por un día, alabaron y aplaudieron hasta qué punto la también modelo y presentadora se involucró en cada momento. La tercera temporada de trabajo temporal que llegará a partir de septiembre, contará además con numerosos rostros de la última edición de OT. Los espectadores podrán ver a Nerea y a Gaani trabajando como camareros, a Miriam y Roy como actores y a los yavis como granjeros. También Rosa López se asomará a una nueva faceta como matrona, tal y como avanza Fórmula TV.